a los 3 Sub de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo tantos años. Hola, ¿qué tal? de canal aquí que uno yo para ustedes Hoy vengo a decirles ranitas que llegamos a los 3 k de sub de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo de tantos años tantos meses junto a mí de verdad muchísimas gracias y para celebrar voy a hacer un un concurso de dibujos vale donde voy a <coughs> voy a estar regalando bueno a unos premios y unas cositas pero antes voy a decir los requisitos ok lo requisito, lo requisito, los requisitos son eh, seguirme, seguirme en mis redes sociales, estar suscrito a mi canal, bueno, las redes sociales están en la descripción, eh, estar suscrito a mi canal, eh, en el dibujo te va a aparecer yo sí o sí, pues dibujame con una persona que quieras, con al, contigo, con tu OC, o sea, tu personaje que va a aparecer contigo. O pone que como como tú quieras, ¿vale? Si yo, pues, yo, yo, yo al lado de una ranita o de Shin, como tú quieras, ¿vale? O ya les está por ahí arriba con su, su familia. Ostras, ostras, me corro para acá. <ríe> Así que bueno, también voy a pedirle que para enviarlos eh, en el Twitter tienen que poner el hashtag dibujo para que play, ¿vale? Por si los quieren enviar por Twitter, por Instagram, pues por Instagram pues me mandan un mensaje directo yo ahí los yo acepto y miro el dibujo y tal cosa vale y si no puedes en ninguno de esos dos también puedes por Discord eh, en Discord está un canal en mi discord está un canal llamado fanart o voy a abrir uno donde diga concurso de dibujo y ahí lo puede colocar vale y si no pueden en ninguno de los tres Puedes enviármelo en el correo de gmail que está en la descripción... Que dice creo que negocios, ¿vale? Porque yo hago el negocio socio... <ríe> Así que bueno, ranitas... Eh, voy a decir los premios... Los premios serían... Eh, voy a tomar dos ganadores, ¿vale? Dos ganadores... Los premios serían... Eh, pasar dos, dos días hablando conmigo... Bueno, una tarde... Un día completo, pues... Eh, jugando, recochando. Haciendo risas de todo, vale. También voy, van a aparecer, van a aparecer en mi video, en un nuevo video, pues, un video sí, muy especial. Eh, también voy a, voy a ponerlos a hablar con compañeros como Diego, Francisco. Eh, voy a mostrarles así como, como mi grupo de grabación, vale para que hablen con ellos y conozca más como con quien yo grabo y esas cosillas. Eh, también, ah, también, pues bueno, eh, si no puede ninguno de esos, les quiero decir que yo voy a tener otra sorpresa ahí preparada. Si no puede ninguno, si no quieren pues esos premios, yo voy a tener una cosita por ahí preparadita, no la voy a decir todavía así que bueno si ustedes no quieren así los premios de hablar conmigo y esas cosillas pues yo, yo les doy otra alternativa y también otro de los premios sería colocar el dibujo en todas las redes sociales en, en youtube pues en comunidad en twitter en un tweet en instagram pues en una publicación y así eh, bueno. Ya sacaron los frames <risa> Y bueno Ranita, espero que, que le haya gustado mucho el video de hoy Espero que, que, que este, este este concurso sea un éxito Y bueno, eh, pues ya, hay, ya pueden ir empezando sus dibujitos Espero ya que me, dan, me los vayan enviando para ir seleccionándolos Y bueno, nada más que decir... Es que no puedo hablar, <ríe> estoy tan emocionado por los 3K de verdad Y por el concurso, perdón ranitas Bueno, nada más que decir, espero verlo en el siguiente video No olviden darle like, compartir, eh, comentar Y bueno, ya saben lo que tienen que hacer Así que, venga intro, adiós ranitas